Sondra es un colectivo de artistas audiovisuales originarios de Rusia. El colectivo explora las facetas de interacción con tecnologías inmersivas. Las obras se han expuesto en museos, galerías y festivales de arte multimedia de América, Gran Bretaña, Europa, Australia y Asia. El arte audiovisual es otra forma de transformar el estado emocional de las personas. Visita Blogarte Plus.